Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Este inicio de día, este día martes, con toda la gracia, con toda la bendición, nos ponemos en las manos del Señor. Este día maravilloso que nuestro Señor nos permite vivir, nos permite iniciar. Vamos a poner en las manos del Señor todos nuestros proyectos, a poner en las manos de Dios esta jornada que el Señor nos permite vivir. Padre celestial, en tus manos nos ponemos. Este día que lo podamos vivir en tu santa presencia. Ya nuestros pasos, danos tu sabiduría para agradarte siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar, queridos hermanos, el Evangelio de San Mateo, versículos 14, capítulo 14, versículos 22 al 36. Después que la gente se vio saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos, por tierra. Era sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron, pensando que era un fantasma. Jesús dijo enseguida: Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, manda mirar hacia ti. Andando sobre el agua le dijo, ven. Pedro bajó la barca echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y empezó a hundirse y gritó, Señor, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y dijo, Ay, hombre, qué poca fe, porque has dudado. En cuanto subieron a la barca, mañana el viento, los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia y trajeron delante de él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, quiero resaltar, este texto es una imagen linda. Primero, el gesto de Jesús de, después de, de haber dado comer a la multitud, el texto que emitamos ayer. Jesús se retira a solas a orar. Y a veces nos falta mucho eso, el tiempo para estar a solas con el Padre Celestial, el tiempo para orar, para ponernos en las manos de Dios al inicio del día, al finalizar el día. Falta mucho y en eso hay que insistir. Ojalá este mes de agosto sea un tiempo para orar, para pegarnos más de Dios. Más Dios. Pero también está el otro gesto. Los discípulos se fueron. No estaban en la barca sin Jesús. Se les olvidó un detalle. Y qué gran detalle. Y a veces nos pasa así: nos emocionamos, nos llenamos de entusiasmo, de gozo. Me está yendo muy bien. Sí, el negocio, la empresa, la salud. Todo está súper bien. Y nos vamos sin Jesús. Y cuando nos vamos sin Jesús, las olas el viento intentan hundir la barca. Menos mal que ahí aparece Jesús. Que es el tercer gesto: la presencia de Jesús. Que calma. Pero hay también en, ese, en esa coyuntura como esa prueba de Pedro a Jesús, que resulta siendo probado Pedro. Si eres tu manda, mírate. Ah, no, venga. Dice Dios. Y Pedro comienza a caminar, pero cuando viene el viento le dio miedo, casi se hunde. Así nos pasa mucho, esos hermanos. Cualquier cosita nos, nos hace dudar. Cualquier cosita a veces. Eso es una palabra, un programa de televisión. No es que lo vi en redes sociales, no es que lo vi en YouTube, no es que lo vi por allá. Y dudamos ¿sí? y nos rendimos. Cualquier vientecito nos hace dudar. Y llega la duda y llegó todo. Señor, sálvame, sálvame, Señor. Es la petición de hoy, amado Dios. Sálvame, Señor. No me suelte, Señor. Gloria al Padre